¿Qué tal amigo ucraniano al otro lado del cristal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, mejor que nosotros. La neta es que, pues este video es para darles una noticia no muy, cero, cero. No, no muy agradable. Queremos comunicarles, comunicarte que, pues desafortunadamente la abuelita dejó de, de ser parte de esta banda. Eh, estamos tristes por eso, pero al mismo tiempo pues, hay algarabía porque pues, vienen cosas mejores y chinas para, para la vida personal de la abuelita. Pues, pues sí estamos un poco compungidos, verdad por, por este hecho. Pues, ya saben que dicen que el show debe continuar, ¿no? Y Cranion eh, sigue, las fechas que tenemos programadas, pues eh, cumplirán la cabalidad y van a escuchar el poder del rock igualito. ¿no? Así es. Entonces está chido por ese lado. Y pues la neta sí estamos este, con ese sentimiento de... Se ¿no? Encontrado, porque pues, además de... Eh, la abuelita es muy música, pues también es, es, es, nuestra, es nuestra amiga, carnalita. es nuestra carnalita, este, tantas aventuras que pasamos juntos. Sí. ¿no? Siempre, pues las despedidas, aunque sean para hacer cosas positivas, pues siempre son, pues difíciles, ¿no? Y cuando hay, está involucrada tanta cosa como aquí en Cráneo, que no nada más es el venir a tocar y ya, sino, sino también la cosa esta de la amistad, del, del compañerismo, la fraternidad, el compadrazgo la complicidad, claro, ¿no? La lealtad. La lealtad, todo este rollo. Este, pues sí, como que genera este sentimiento ahí guajiro diría mi abuelita, ¿no? Pues sí, este, la abuelita se baja en un momento importante del tren, pero, voy a decir una frase choteada y mamadora pero pues la han oído y la hemos escuchado mucho, de que todo tiene un ciclo, y que el ciclo se cerró, eh, no sé qué va a decirles, pero pues es que sí es así, eh, la, la abuelita cerró un ciclo ahorita porque va a abrir otro simplemente eh, cuando es para mejor cómo no pues va así, a ser pues claro entonces tiene que ser este sí es pues una tristeza este la abuelita era pues era la abuelita o sea no hay no, no, no, no, en, en ese sentido de, de, de que era nuestra carnalita de que era este, una amiga una hermanita eso no no se puede cubrir no porque lo, lo laboral, lo musical, aquí en México hay mucho talento y pronto delante ya, ya estaremos estrenando bajista, pero pues el hueco que deja la bolita es ese, ¿no? Es, es más que nada emocional, sentimental, y, pero bueno, pues si, si las cosas son para mejor, pues adelante. Y pues también Cráneo tiene que evolucionar porque los guamazos en la vida para eso son, no para dañarte como mucha gente piensa cuando tiene algún problemilla, ¿no? No, no. Aquí en Cláneo pensamos al revés, pensamos que los cambios y los eh, trancacitos, eh, trancazotes, enfermedades, lo que sea, es siempre siempre es para mejorar porque practicas tu fe y, y la abuelita es la oportunidad que nos deja de practicar nuestra fe en este momento y de, de practicar nuestra fortaleza y de echarle ganas. Y, bueno, pues a la, a suerte a la abuelita. Yo sé que sus fans las van a extrañar, ¿saben a quién me refiero? cabecillas, ya <risa> me van a ver a su bizcochito, pero este, pero van a ver al pipo <risa> y bueno pues no, esto era un anuncio nada más eh, pues a darle mis niños cranianos, mis niñas cranianas, porque esto es mole de olla ya saben, manita arriba, campanita síganos, nos vemos pronto nuevas sorpresas Cranium Reloaded y. ¿no? sí. Y nos vemos en la próxima. Ya saben que el rock sea. Pórtense mal y cuídense bien. Chido Juan. Chao. seguridad estilo presencia conquistas con tu andar vemos pies a